Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo cuatro lances, concretamente el lance de un bisonte, un ciervo sica, una cabra montesa y un pato salvaje nivel 5 estrellas en la reserva de Aurora Source. Y sin más preámbulo, comenzamos. Llegamos a un grupo de chicas que tengo controlados. Tengo dos dos grupos, o no hay enfrente. A ver qué tenemos. Una, una hembra. Una, una estrella. Otra, otra estrella, que tengo otro grupito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Una, una hembra, dos estrellas, otro dos estrellas. Y ahí tenemos uno. Un 5 estrellas, un cinco estrellas tumbadito. Vamos a coger nuestro 30 Vamos apuntamos, calibramos la distancia, vaya con la hojita, nos vamos a mover un poquito, nos apuntamos bien, respiramos y disparamos, veámoslo de nuevo, a cámara lenta, vemos el impacto en un pulmón, creo que ha sido doble pulmón, no lo será, lo veremos, pero ha caído muerto el animal, fulminante, y ahora vamos a, a recogerlo, ya huyendo, todos los animales que tenemos por aquí, vamos a mirar porque aquí en el... ...ahí a la izquierda de vez en cuando también se nos ponen los guapitis ...y en fin, recargamos nuestro rifle y vamos a, a recoger el, el animal... ...a ver qué puntuación nos nos arroja... ...desde luego tiene una cuerna muy grande, muy bonita... Lo tenemos aquí, venga, vamos a ver, le hemos dado efectivamente en un solo pulmón... ...una genética de 93,16, una genética un poquito baja... ...pero bueno, todo lo que sea más de 90% es buena buena genética y tenemos 472 puntos de, de trofeo, pues nada, os voy a, a poner el mapa, voy a mirar por aquí a ver si lo guapití, pero no, no veo nada, os pondré el mapa donde está abatido y seguimos con la caza en la reserva de costas de la aurora, vemos enfrente una manada de búfalos, vamos a posicionarnos, Mira, ahí tenemos unos caribús, nada, una estrella, no, no son caribús de, de nivel. Vamos a mirar aquí a los animales. Tenemos dos estrellas, hembras, hembras. Vamos a ver allí. Mira, un cinco estrellas, tenemos ahí un cinco estrellas tumbado. Pues nada, vamos a coger nuestros 338. Calibramos la distancia, respiramos y disparamos. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Vamos a ver, ahí sale el disparo Le hemos atravesado doble pulmón Y ha caído fulminado el animal Pues nada, solamente nos toca recogerlo Vamos a marcar la posición A ver si ya la tenemos marcada Y vamos a por ello Tanto todos los bisontes como los caribos que tenemos allá a la izquierda Salen corriendo, los bisontes se van colina arriba Pero bueno, vamos a echar un vistacillo ...y vamos a recogerlo... ...a ver qué tal se nos da... ...mira, vemos ahí cómo, cómo sale corriendo... ...ves se ve un animal interesante... ...vemos hembras... ...nada, vemos más que hembras... Una, ...un animal en una estrella... No, ...no, había animales... ...interesantes para intentar un, un lance a larga distancia... ...así que ahora vamos corriendo... ...no nos importa hacer el ruido... ...puesto ya con, con el disparo, el, tra el trayazo que pega el 338... Espante a todos los animales a, a 200 metros. Vamos a hacernos una foto para una portada de vídeo si quedará chula. Venga, ponemos nuestro modo cámara. Movemos la cámara. Encuadramos. Vamos a bajar un poquito. Nos vamos a alejar. A ver un poquito más. Si encuadramos bien la foto. Ay, yo creo que, que es suficiente. Vamos a hacer la captura, ya tenemos la captura y vamos a ver el trofeo que hemos cogido. Efectivamente, un doble pulmón y una arteria, muy buen disparo. Madre mía, vamos a ver la, la genética, una genética muy bajita, estaba a punto de, de morir, 89,34. No llega a 90 puntos y tenemos 465 puntos de trofeo. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido En la esquina a la derecha de, del mapa, bajando desde el puesto de arriba todo todo el río Y seguimos con la caza Vamos a localizar que aquí tengo un grupo de, de cabras Me voy a acercar despacito Ahí tenemos una malaña de cabras, impresionante A ver, tenemos un dos estrellas muchas hembras un animal con una estrella mira ahí tenemos un 5 estrellas hemos localizado un 5 estrellas ahí van dandito pues nada vamos a coger nuestro 30-06, eh, perdón apuntamos respiramos un poquito y disparamos doble pulmón ha caído mucho una muerte fulminante, lo estamos viendo aquí en cámara lenta, y nada, pues ahora nos va a tocar a recoger nuestro animal. Pues como tenemos el, el vehículo por aquí, yo creo que lo voy a recoger con el vehículo. Mira, allí también había animales que han salido huyendo, pues nada, cogemos nuestro jeep y nos vamos a acercar. Yo desde luego en este mapa me muevo siempre con el coche porque es una forma muy muy muy cómoda de poder desplazarse. Es una lástima que las reservas de Nespers y de Transilvania no tengamos tantos parkings de coche eh, como tenemos aquí en todos los, los puestos, las cabañas, pero en fin, vamos a, a recoger a nuestro animal, miramos a ver qué era lo que había por allí, que vemos la burbuja, pero no vemos animales. Pues cogemos nuestro coche. Estamos aquí al lado del tote, vamos a pasar por medio y a recoger... ¡Vaya! que ¡Hemos pillado la piedra Y a recoger nuestro animal Ya hemos llegado aquí, paramos, bajamos... Y a ver qué puntuación nos, nos arroja. Nos ponemos aquí, vamos a ver si hacemos una fotito también. Aunque no nos sirva para un... Para un vídeo, pero si sí de recuerdo Mira, de luego que es una foto bonita también para para el vídeo A ver si encuadramos bien Vale, ya la hemos hecho Y ahora vamos a, a Hacerla de nuevo Puesto que no nos no había salido Yo pensaba que sí, pero no La tenemos aquí Encuadramos, bajamos un poquito Nos acercamos ahí A ver si encuadramos Nada, que fallamos Vamos a intentarlo por tercera vez. A ver, estamos aquí, nos alejamos un poquito. A ver, yo creo que ahora, a ver si ahora sí, no encuentro el ángulo. Venga, yo creo que, que, que esta es suficiente. A ver, F12, sí, ahora sí nos ha salido. Vamos a recoger nuestra cabra, a ver su genética. Un doble pulmón, buen disparo. Una genética de 85 con 12, también es un animal viejo, no iba a durar mucho y solamente 463 de genética. Pues nada, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido y vamos a seguir cazando. Tenemos un grupo de patos salvajes, me he equipado con el 22. ...porque esta zona y en este horario hay mucho pato... ...vamos a ver... ...nada, tenemos una hembra... ...nos levantamos... ...vemos más... ...mira, un 5 estrellas... ...tenemos un 5 estrellas... ...que viene andandito tranquilamente para nosotros... ...pues nada... ...vamos a coger nuestro 22... ...calibramos la distancia... ...respiramos y disparamos... ...veámoslo de nuevo a cámara lenta... disparo... ...el patito andando... ...le hemos dado... ...se nos espantan los demás... Voy a ver, mira, vuelven, voy a ver si puedo hacer otro otro intento, otro lance. Fallamos el primero A ver, respiramos y... Ah, ahora, le hemos dado, le hemos dado un ala creo Pues tenemos dos animales abatidos y vamos a, a recogerlo Primero nuestros cinco estrellas, creo que es mi, mi primer pato cinco estrellas aquí Allí vemos la burbuja de los guapitis que suelen tomar agua allí y no están Vamos a ver, efectivamente, un disparo en el pecho, 87,61, una puntuación de bajita, animal viejo, y a ver los puntos de, de trofeo, 460, una puntuación media-baja, pero está muy bien para ser mi primer pato, abajo aquí, y vamos a, a recoger el segundo, que no sé si es un, un macho o una hembra, puesto que lo hemos, lo hemos cazado al vuelo, y a ver qué qué sorpresa nos, nos trae bueno, tenemos aquí un animal le hemos dado en el ala efectivamente como ya pensado un adulto una estrella solamente de 15 con de genética y 209 de puntuación veamos de nuevo a ver la trayectoria de la bala ha sido así vamos a mirar por subir si a animales allí enfrente y si no encontráramos nada puesto que mira ahí tenemos guapiti pero no, no veo cuernos grandes, así que yo creo que nos vamos a, nos vamos a ir a montar el vídeo. Miramos otra vez, vemos los guapitís, estamos muy lejos. Pues venga, vamos a montar el vídeo. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.